Hola, seguimos con los tutoriales de los fundamentos de electrónica digital y vamos a continuar con los decodificadores, en este caso con el decodificador de 3 a 8. En el tutorial anterior vimos el decodificador de 2 a 4 con habilitación. Te recomiendo que veas el vídeo si no lo has visto. Y hoy vamos a ver el decodificador de 3 a 8. Por lo tanto la entrada va a tener 3 bits. Vamos a incluir un bit nuevo en la entrada, el A2. Y por lo tanto en la tabla de verdad tendremos que incluir la entrada nueva a 2 y de igual manera cuando no está habilitado el decodificador aquí tendremos una X al tener 3 bits el rango de la entrada va a ir entre el número 0, cero, 3 ceros y el número 7 que serían 3 unos por lo tanto estas serían las opciones para la entrada 0 y repetiríamos las mismas para la entrada 1 estando aquí habilitado y como siempre cuando añadimos una entrada nueva se repiten las otras tal como estaban. Así pues tenemos ocho posibilidades para las entradas cuando está habilitado. Estas nuevas cuatro posibilidades serían el 100 que sería el número 4, el 101 que sería el 5, el 110 que sería el 6 y el 111 que sería el número 7. Como las salidas solo pueden estar activas en uno de los casos, estas cuatro salidas no pueden estar activas en estas condiciones, por lo tanto aquí tendremos ceros. Nos damos cuenta que tendremos que tener cuatro salidas más, ya que tenemos cuatro casos más. Estas cuatro nuevas salidas las tenemos que incluir en la tabla de verdad. Incluimos estas cuatro salidas, que serán siempre ceros si el decodificador está inhabilitado. Para una condición de las entradas solo puede haber una salida activa. Por lo tanto, todas estas tendrán que ser 0, ya que ya tienen una salida activa. Y ahora vamos a ver cada uno de los casos que nos quedan. Cuando la entrada es 100, tendremos la salida activa 4. Por lo tanto, aquí tendremos un 1 y el resto de salidas será 0. Cuando la entrada es 5, 101, tendremos activa la salida 5 y el resto de salidas estarán a 0. Cuando la entrada es 6, 1, 1, 0, tendremos activa la salida 6 y el resto de salidas estarán 0. Y por último, cuando la entrada es 111, 1, 1, el 7, tendremos activa la salida 7 y el resto serán 0. Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestra tabla de verdad del decodificador de 3 a 8 con habilitación, en el que se cumple también que esta diagonal está a 1 y el resto de salidas está a 0. Nos fijamos que pasa lo mismo que con el decodificador de 2 a 4, que cada una de las salidas son los términos mínimos de su salida. Por ejemplo, la función lógica de la salida 0 es el término mínimo 0, para la salida 1 es el término mínimo 1, para la salida 2 el término mínimo 2, para la salida 3 el término mínimo 3, y así para cada una del resto de las salidas formando esta diagonal. ¿Cómo haríamos el circuito con puertas lógicas del decodificador de 3 a 8? Pues de manera similar al de 2 a 4. Este es el circuito del decodificador de 2 a 4. Ahora lo que tenemos que añadir es una nueva entrada y las salidas dependerán de esta nueva entrada y estas estarán activas cuando la entrada 2 sea 0. Ahora nos quedan las cuatro salidas nuevas que serán los términos mínimos que ya hemos visto. Nos quedaría ahora incluir la habilitación y ya tendríamos nuestro decodificador de 3 a 8. Si nos fijamos en el decodificador de 3 a 8 y en el de 2 a 4, la verdad que son muy parecidos. Y si nos fijamos en ciertas partes del decodificador de 3 a 8, por ejemplo estas de aquí, vemos que es exactamente igual a la del decodificador de 2 a 4. Vemos por ejemplo que estas salidas son iguales a estas. Estas entradas son son iguales a estas, tenemos la habilitación que es igual aquí y por lo tanto vamos a intentar hacer el decodificador de 3 a 8 en función del decodificador del 2 a 4. Estas salidas aquí se corresponden con estas en el esquema y estas aquí se corresponden con estas en el esquema. Así pues lo que vamos a hacer es conectar unas con otras. Y vamos a hacer el bloque decodificador de 3 a 8 superpuesto a este, que sería este de aquí. Pues lo vamos a dibujar en este lado. Bien, ahora vamos a ver las entradas. Estas dos entradas se corresponden con estas aquí en el esquema. Y con estas del decodificador de 3 a 8, que son estas de aquí. Así pues las conectamos unas con las otras. Nos queda la habilitación, que es está aquí y que sería esta en este esquema. Y las conectamos. Con esto ya tenemos esta parte de la tabla de verdad. Ahora vamos a ver que también esta parte se asemeja mucho al decodificador de 2 a 4. Aquí vemos que estas son iguales aunque tienen distinto nombre en el decodificador de 3 a 8. Estas entradas sí que son iguales y la habilitación sí que es igual. Y vemos que también tenemos la diagonal en la tabla de verdad. Como que también vemos que cuando uno está habilitado todas las salidas son cero. He cambiado la posición de la tabla de verdad de 2 a 4 para tener más hueco y poder dibujar el nuevo decodificador aquí. Este nuevo decodificador se corresponde con la nueva tabla de verdad. Estas salidas de aquí son estas de aquí, que las quiero conectar con las salidas del decodificador de 3 a 8, que serán por lo tanto estas de aquí. Ahora vamos con las entradas. Estas dos entradas de aquí son estas de aquí. Y en el decodificador de 3 a 8 son estas de aquí, que son estas de aquí, por lo tanto las conecto también con este otro decodificador. La habilitación de este decodificador... Es esta de aquí. Y la conecto con el decodificador de 3 a 8. Y ya tendría nuestro circuito. Hemos hecho esta parte de la tabla de verdad con el primer decodificador de 2 a 4. Y con el segundo decodificador de 2 a 4, el de abajo, hemos hecho esta parte de la tabla de verdad. Ahora vemos que no hemos utilizado A2. A2 estaría aquí. Pero está sin utilizar. Vamos a ver un ejemplo a ver si este decodificador funciona bien. Seguramente no, porque si no hemos utilizado A2, algún fallo va a haber. Vamos a ver este caso, en el que tenemos las entradas todas A0. Entran estos dos ceros por A0 y A1. Como el decodificador está habilitado, el 1 de la habilitación habilita este decodificador y tendremos la salida 0 A1. Esto está bien, es lo que teníamos que tener. Y el resto de salidas de este decodificador A0, que es esto de aquí. Está bien, por ahora está saliendo bien. Sin embargo, el A0 y el A1, que son 0, también entran en el segundo decodificador. Y como está habilitado, también tendremos pues, estas salidas A0, que esto está bien, pero esta salida A1, que esto está mal. Esta salida no debería ser 1. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, porque hemos hecho esta parte de aquí, hemos hecho esta parte de aquí de la tabla de verdad, pero no hemos conseguido que el decodificador de abajo, el que tiene las salidas de I4 a I7, estas de aquí, estén a 0 cuando A2 sea 0. Cuando A2 sea 0, este decodificador tiene que estar deshabilitado, que son los casos cuando los números A vale entre 0 y 3. Por lo tanto, cuando A2 vale 0 este decodificador está deshabilitado y vamos a ver lo contrario cuando está habilitado este decodificador estará habilitado cuando a 2 valga 1 cuando la habilitación esté a 1 también que se corresponde cuando la entrada vale de 4 a 7 cómo hacemos esto cómo hacemos la habilitación de este decodificador vamos a incluir la entrada a 2 en su habilitación de esta manera Poniendo una AND con la habilitación y A2, conseguimos que esté habilitado solamente cuando A2 valga 1 y E valga 1. En otro caso, cuando A2 valga 0 o la E valga 0, estará inhabilitado. Vamos a ver si funciona lo que hemos hecho hasta ahora. Supongamos que tenemos la entrada 0, todos a 0. En este caso, estas entradas van al decodificador de arriba que como está habilitado, que nos da la salida 0 a 1 y el resto de salidas de este decodificador a 0. Esto está bien. Las entradas a 0 y a 1 van al segundo decodificador. El enable también va a esta puerta, pero como en a 2 tenemos un 0, se deshabilita el decodificador y por lo tanto las salidas serán 0. Así pues tenemos desde i4 a i7 todo a 0, que es como debería ser. Así que lo hemos hecho bien. ¿Qué hemos conseguido? Que cuando A2 sea 0, tengamos un 0 en esta puerta lógica y en la habilitación del segundo decodificador tengamos un 0, lo que hace que todas las salidas estén a 0. Y hemos conseguido este cuadrado de aquí que esté a 0 cuando A2 sea 0. Así que hemos conseguido nuestro objetivo de deshabilitar el decodificador de abajo cuando A2 sea 0. Seguramente te imaginarás que ahora nos quedará deshabilitar el decodificador de arriba. Pues claro, cuando tenemos un 4 por ejemplo, en el que A2 sea 1, A0 y A1 llegan al segundo decodificador. Como la habilitación está a 1, va a esta puerta lógica. Como tenemos un 1 en A2, llega a esta AND, lo que hace que este decodificador esté habilitado. Tengamos un 1 en I4 y un 0 en i5, y 6 y 7 lo que está bien. Sin embargo, como te puedes imaginar, a 0 y a 1 también van a este decodificador, y como la habilitación está a 1, hará que esté habilitado el de arriba, y tengamos un 1 en la salida 0. Esto es un error. Tenemos que deshabilitar este decodificador. Hemos visto que hemos hecho esta parte de la tabla de verdad, esta también. Anteriormente hicimos esta, pero nos queda deshabilitar el decodificador de arriba para que esta parte de la tabla de verdad esté a 0. ¿Cómo hacemos esto? Lo que queremos hacer es que la salida de I0 a I3 valgan 0 y para ello deshabilitamos el decodificador este. ¿Cómo lo deshabilitamos? Pues con A2. Cuando A2 sea 1, es decir, cuando la entrada sea un número entre 4 y 7, el decodificador de arriba debe estar deshabilitado. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer la otra pregunta. ¿Cuándo habilitamos el decodificador de arriba? El decodificador de arriba lo habilitamos en este caso, que es cuando está habilitado y además A2 vale 0. ¿Cómo hacemos esto? Pues con una puerta AND. Con esta puerta AND tendremos el decodificador habilitado en estas condiciones, cuando está la habilitación A1 y A2 vale 0. Vamos a ver cómo sería. Si tenemos el número 4, tenemos en A0 y A1 un 0, que entran en ambos decodificadores. Luego tenemos la habilitación A1, que entran en ambas puertas lógicas. Y luego tenemos la entrada A2. Esta entrada 2 como vale 1, va a ir a este decodificador y lo habilita. Tendremos un 1 aquí y ceros aquí. Y el decodificador de arriba estará deshabilitado y lo que hará que las salidas sean cero. Por lo tanto, tendremos las salidas I3 y 0 a 0. En resumen, cuando la entrada 2 vale 0, va a deshabilitar el decodificador de abajo, haciendo que todo este recuadro valga 0. En estas condiciones, si el decodificador está habilitado, Hará que el decodificador de arriba esté habilitado. Y por lo tanto por la salida 0 a 3 saldrá lo que tenga que salir. Este recuadro de aquí. Ahora si la entrada 2 es 1. Deshabilitará el decodificador de arriba. Y todas sus salidas serán 0. Por lo tanto tendremos ese recuadro de aquí. Al estar habilitado tendremos un 1 aquí. Que con este otro 1 hará que esté habilitado el decodificador de abajo y que tengamos a la salida I4 a I7 lo que tengamos que tener. Por lo tanto ya tenemos nuestro circuito que funciona. Este es nuestro circuito final, con la habilitación aquí y con la diagonal de unos que siempre tenemos que tener. Para más información ya sabes que tienes este libro disponible. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya servido. Un saludo.